Verso oculto de Oxlack Investigador. Larquemos. Lo que van a ver a continuación es uno de los videos más extraños e impactantes que haya visto en este 2020. Se trata de un explorador urbano llamado caballero paranormal, él hace transmisiones en vivo explorando ciertos lugares abandonados buscando e invocando a seres sobrenaturales, pero lo que le ocurrió hace unos días fue en verdad un hecho insólito, muchas personas tienen duda de su veracidad, cuando yo vi el video de verdad me impactó. Lo que vamos a hacer a continuación es ver parte de esa transmisión para que ustedes conozcan el contexto y vean lo que le ocurrió, para después Ir con la entrevista que les realicé apenas hace unas horas. Vamos a ver esta historia. Vamos a poco a poco. De hecho, ahorita que venía entrando, ¿saben qué? Se veía algo aquí. Totalmente vi pasar como una, una sombra. Pero lo que me llamó la, la atención mucho así, de cuenta que es este como si... Hay muchas piedras aquí. Como si... Este de hecho, miren. Una cobija. Creo que lo que lo voy a apreciar en este sitio, cuando iba subiendo, se vio como una lumbre. No sé si hayan visto, pensé que era la luna casa, pero ya acercándome a la propiedad, atrás aquí no hay nada. Y aparte la, lo que es la, la luz era como amarillosa. si ¿Sí me entienden? Escucha. Como que cayeron piedras. Porque huele bien feo. ¿Qué es eso? Escuchen, acabo. ¿Escucharon? Vean, hay una bolsa ahí. No sé qué contenga. Ahora vamos a agarrarla con algo. Está como en un buquete. Ay, cabrón. ¿Fue el aire? Fuera, yo creo. No se siente bien tétrico, la neta, eh. Estoy poniendo bien nervioso. Dice. que hay adentro dice hay algo escrito ah, no seas mamón escuchen se es el aire son mis nervios A ver que hay aquí. Dice algo, un nombre, pero Juan. No sé si dice Juan, pero que dice José. Cervantes, o no sé qué diga ¿no? Cervantes, ¿no? Porque es ese. Y tiene dentro como una oración, miren. Se alcanza a ver como que unas letras de una oración. Se ve sangre. No sé qué será lo que tiene adentro, pero... ¡Cabrón! Oh, escuchen, escuchen, escuchen, escuchen. Que de hecho, pasan carros aquí cerca, pero no sé qué sea. puede ser un animal, hay en, dicen que hay animales también en estos sitios hay este, animales sueltos pero lamentablemente vamos a encontrar este trabajo que se encuentra aquí, digo que lo que me impacta este, es que lo que me impacta fue lo que este, se vio cuando venía ascendiendo a este lugar, se vio una una bola de lumbre. Si se alcanzó a ver, pensé que por un momento que era una casa, pero no. Eso no era una casa porque estaba muy abajo. Écheme la mano, chicos, échenme la mano en el superchat. <ríe> no se crean lo que bueno, que voluntariamente lo hagan, adelante, pero me estoy poniendo muy nervioso. Esto lo que es una, una cobija. Probablemente está en salud guardia indigentes también. Ah, y les digo una cosa. Huele mucho. Como si esto, esto, esto estuviera reciente. Porque de hecho se siente el calor se siente el calor está muy raro esto vean no sé qué es lo que tenga adentro pero tiene algo que una un escrito y ya, o sea tiene esto dice Juan o sea ya no sé qué dice y adentro tiene como si fuera un no sé qué sea la verdad, pero es un escrito muy extraño. ¿Sí? Está como que irá saliendo aquí, me limpo, no hay ninguna bronca, pero... Dicen que es una placenta. ¡Uy, güey! ¡Uy, qué bronca fue eso! ¡Mamón! ¿Creen que...? Muchas gracias, Edgar Hernández. Dios te bendiga. ¿Creen que ha sido... Que es una placenta? ¿Ustedes ¿sí creen? No traigo ni con qué quemarlos, chicos. me está gustando eso que se escuchó allá. ¿Cómo está? Es que escuché pero no sé qué sea, no sé si el ruido de los restos, ¿cómo se llama? Los carros. Ay, güey. El Señor, santifica a tu nombre, venga a tu pueblo, venga a tu mujer, a la tierra convertido. Por la cruz del Padre bendito. ¿De raspado? madre! de la espalda. Vean todo me jodió. ¿Qué pinches es eso? Y vean miren. Todo me fregó lo que está. Esta la mierda. ¿Qué, ¿Qué pasó ese día? ¿A dónde fue esa exploración? ¿Qué hora era? ¿Por qué iba solo? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Ok, bueno, mira, yo siempre las exploraciones ando solo, sitios que se encuentran, en la parte de San Miguel, ahí en el estado de Guanajuato, de parte de un cerro se encuentra, me dispongo a explorarlo como eso alrededor ya después de las, no sé si eran como pasada la medianoche ya, cuando iba ascendiendo a, este, a esta parte de de este cuarto, vi una lumbre, vi una bola de lumbre, y dije, ¿qué, qué caray, qué será esto, obviamente usé la lógica, dije, a lo mejor es una pequeña chusita una vivienda que esté por ahí, total que me pongo a, a explorar este sitio, doy con el cuarto, y hace cuenta que, al enfocarlo con la cámara y con la lámpara, yo creo que la cámara no lo vio, pero en ese momento vi un bulto que se, que hace cuenta que se esconde dentro de la, de este cuarto, y al se ya dentro del cuarto, esto olía mucho como quemado, vaya, y dije, bueno, ¿qué será? Y posiblemente lo que estaba ahí estaba trabajando, y en efecto, lo que pude encontrar fue una bolsa, la verdad no sé qué tenía dentro si era sangre, mucha gente decía que era una placenta, de hecho tenía un escrito, decía Juan José, no sé qué decía, y ya se cuenta que al momento ya empecé a hacer lo que es este, mi exploración de, como siempre lo hago, se escuchaban ruidos, escuchaban pasos, entonces fíjate que hizo mucha polémica porque dicen que a propósito me puse en lo que es en la, en la parte de la entrada de este cuarto, ¿no? Pero fíjate que yo, así como ahorita me estás viendo, yo acostumbro a este, hacer mis exploraciones en vivo y pongo mi tripé para que me enfoque, hago rituales todo todo tipo de cosas, ¿no? Eh, hasta hago mis dinámicas y cosas así, pero fíjate que al momento de que me voy para la salida de este sitio, este, escuché patos, yo dije, pues a lo mejor es un animal, ¿no? El que anda por ahí es un animal... Pero al momento de que este, enfocaba la lámpara de un lado para otro, también cuidarme de un vivo que no fuera a estar por ahí, que no fuera a atentar contra mi integridad física, pues en ese momento siento el jalón y es cuando me jalan hacia, hacia un extremo de lo que es la entrada aquí de la, de esta, de este cuarto. ¡Ay! Si sí, es lo que estamos viendo en el video, te jala y se empieza a escuchar el sonido pues de una criatura. De hecho no es un animal y también se escuchan risas y de pronto aparece a cuadro con fuego ya en tu ropa. ¿Qué sucedió en esa parte donde no te, no te alcanzamos a ver por la cámara? ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Qué sentiste? Eh, sabemos que las brujas, bueno dicen que las brujas revuelcan a las personas, pero nunca habíamos visto un video así ¿Tú que viviste la experiencia? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste? Pues mira, lo primero este es que te comenté, después de que veo esos ojos amarillos, así medio brillosos, o sea, mi instinto, o sea, de supervivencia y defenderme, me volteo boca, o sea, me, empiezo a gastear, vaya, para escapar, y ya doy cuenta que me somete, me vuelve a agarrar una cosa de mis piernas, me agarra, y me hace para atrás, vuelvo a correr, me quito el chaleco, vaya, porque la verdad, ya me estaba quemando la espalda, y de hecho tengo las heridas de la espalda, o sea, de las quemaduras, que no fueron tan graves, ¿verdad?, pero jamás en la vida me había pasado, creo que una cosa así entonces mucha gente está criticando que a lo mejor fue fake que todo está montado, que eso no existe no viste que tuviera forma, no viste que fuera un humano, no viste que fuera un animal no viste que fuera un guajolote, no viste nada solamente sentías el ataque solamente sentí el ataque y ya se cuenta como estaba muy oscuro pero tengo que se vio un bulto, pude apreciar lo que es la cabellera ¿sabes de cuenta larga, esponjada y se le, le brillaban los ojos, hace cuenta como si echaras así de repente luz, así como los animales cuando le brillan, pero era un color amarillo muy extraño. Sí. Yo la verdad, mira, eso no es ser famoso, ni tener dinero, simplemente llevarle a la gente que el fenómeno paranormal para existe, en efecto. Después tomas la cámara, te sales y te vas del lugar. Mientras vas avanzando, hay algunas, eh, algunos momentos en donde tú te, te asombras por algo, te da miedo, pero ya no lo vemos a cámara. ¿Qué es lo que pasaba...? cuando estaba saliendo del lugar, en ese momento la verdad te soy franco, ahora sí que va en contra de Imelema, que dice que los fantasmas me tienen, pero los demonios más, y la gente se burla, tenía mucho miedo la verdad, tenía mucho miedo ya por mi, por mi persona, este ya salgo, y voy volteando a todos lados, y de hecho esta cosa se seguía manifestando, ya no pude grabar, pero este detrás de este cuarto, se ve cuando la bola de lumbre sale, se va a la bola de lumbre, ¿sí? Y ya doy cuenta de que, pues de, de hecho, se me olvidaron las llaves en, en lo que es en mi chaleco, ya no regresé, la verdad. Sí quisiera regresar, posiblemente por pues, si están mis pertenencias, pero lo dudo mucho también. Pero eso lo digo que luego lo fue mi instinto de supervivencia, irme retirando retirarme de este, de este sitio, la verdad. Mucho que nos hayas dado la entrevista, como tú dices, pues ya la gente... Decidirá, sabrá si creer o no Ya tenemos tu experiencia Te mando saludos a todo tu auditorio De verdad, este Dios te bendiga Y pues ahí estamos Por verme este espacio este en tu canal La verdad estoy muy agradecido infinitamente Quizá Caballero Paranormal Pudo haberle resuelto algunas dudas Sin embargo, él tiene la verdad absoluta Él fuera de cámaras me preguntó eh, Y que le fuera honesto ¿Qué pensaba del video que acabamos de ver? Yo le contesté que simplemente iba a presentar su historia como cuando escucho las historias que ustedes me cuentan en el programa y me iba a limitar solamente a presentar lo que le había ocurrido. Si yo creo que es verdadero o es falso, la verdad ya no tendría sentido, porque lo que estoy haciendo es creer lo que ustedes me dicen. Si ustedes me cuentan una historia, sabrán si es verdadera o falsa. En este caso, caballero paranormal, él tiene la verdad absoluta, él sabe si lo que le ocurrió es verdadero o es falso, aunque como ya lo vieron él sigue insistiendo que lo que vimos fue real si es así, la verdad es bastante aterrador que haya fenómenos paranormales seres aterradores que nos acechen en la oscuridad y que de pronto nos puedan hacer daño, ustedes ¿qué opinan? ¿no será la última vez que tenga una aparición aquí caballero paranormal, ya que He visto otras transmisiones y quiero abordar otros casos que le han ocurrido en estas exploraciones. Además de que en algún momento me gustaría asistir con él a uno de estos recorridos para ver o vivir la experiencia sobre estos fenómenos. Mi nombre es Oxlade Castro y los invito a que me sigan en el siguiente video donde seguramente será mi turno de ir a explorar algún lugar abandonado. Nos vemos hasta el siguiente día.